Muy buenos días a todos ustedes, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy 20 de marzo del 2018 Hoy inicia la primavera en el hemisferio norte Hoy inicia la primavera en el hemisferio norte En nombre de todo el equipo de mañana les damos a ustedes las gracias Por permitirnos compartir estas dos horas de trabajo hecha especialmente para ustedes, con contenidos nacionales, internacionales, locales, interesantes comentarios y entrevistas en todo el acontecer nacional e internacional. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaré compartiendo con ellos este contenido. Gracias a Telenor Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, esa provincia de las playas preciosas. Gracias también al canal 14, que nos enlaza con la provincia de Puerto Plata, la novia del Atlántico. Al canal 41, con la olímpica ciudad de La Vega. Al canal 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Al canal 17, a través de Televiaducto, con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca al 1014, con todo Estados Unidos y para todo el mundo, telenor.com.do. Aquí estamos, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo, con trabajos, con honor, con ardo tensón, día a día, haciendo historia. De inmediato compartir con ustedes el informe de meteorología metrología, ONAMET. Para hoy nos dice ONAMET que las condiciones del tiempo estarán regidas por unas condiciones anticiclónicas de alta presión, lo que va a producir que hayan pocas posibilidades de lluvias, nubes dispersas y temperaturas calurosas. Y como había dicho al principio, hoy inicia la primavera en el hemisferio norte, donde todas las fechas corresponden a zonas horarias, ahora se ponen estándar del Atlántico. Las condiciones del tiempo estarán dominadas por este sistema de alta presión, lo que va a estar eh, provocando una disminución en la humedad y esto va a permitir que tengamos un sol radiante, un buen tiempo en el panorama meteorológico ...de todo el territorio nacional, las precipitaciones que se produzcan no serán significativas, podrán haber algunas en la tarde y en la noche, debido al viento del este-sureste y los efectos locales de cada una de las demarcaciones. La Oficina Nacional de meteorología ONAMED, mantiene alerta para Puerto Plata, debido a las precipitaciones que han ocurrido en esa provincia y tiene los suelos totalmente saturados por lo tanto hay que mantener eh, la precaución. Las precipitaciones que se generen producirán escurrentía superficial en Puerto Plata y pueden también ocasionar desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra. En resumen, vamos a tener un día soleado con pocas posibilidades de lluvia, circulación anticiclónica en los niveles medio de la troposfera temperaturas calurosas, ingerir líquidos, Vestir ropa ligera, no exponerse a la radiación solar en los, en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Hoy inicia la primavera, así como también inicia de mañana en estos momentos. Ya producción tiene lista la voz de la mañana que se titula La Parada del Caos. Vamos a verla. las denominadas paradas de transporte que constituyen estaciones de partida y llegada de pasajeros hacia y desde distintas ciudades representan un verdadero caos en aquellos lugares donde no se cuenta con un espacio destinado específicamente para esos fines en san francisco de macorís las paradas de Nagua, villa Arriba, pimentel las guaranas y otras que se encuentran ubicadas en plena calle causan diversos taponamientos y ocupación de parqueos en la periferia donde dicha parada está ubicada. Desde tempranas horas de la mañana se pueden observar decenas de vehículos pertenecientes a los choferes de las distintas paradas ocupando los parqueos del casco urbano, lo cual representa un problema para el tránsito de la ciudad y especialmente para el comercio de la zona céntrica. Además de esto, no existe regulación ni supervisión de los mismos al momento de salir o entrar a sus puestos correspondientes, ya que estos no reparan en detener el tránsito al momento de ellos parquearse. Las autoridades municipales de San Francisco de Macorís, como lo han hecho otras ciudades del país, deben diseñar un plan estratégico focalizado a ubicar esas paradas en un lugar que no afecte el tránsito ni los parqueos circundantes y además que permita la colocación de todas, o varias de ellas, como terminal hacia todos los destinos. Ahí estuvimos escuchando y viendo la voz de la mañana sobre las paradas del caos, aquí en San Francisco de Macorís, pero antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Adiós, las gracias por la luz de este nuevo día. Yo soy Francis Rodríguez y agradecido de Dios porque ustedes nos permiten entrar cada mañana en sus hogares, en este su programa de mañana. Francis, y sí, este tema vuelve producción también y lo pone en la palestra porque hasta ahora no se ha hecho nada en las paradas del caos a nivel de los que son... Eh, las principales Los principales destinos desde San Francisco de Macorís La parada que va hacia la parte de la provincia de María Trinidad Sánchez La que va a la misma provincia pero abajo, Yuna La que va a Cotuí, La Vega, la que va a Moca, Santiago Todas son paradas de caos porque donde se paran prácticamente no dejan pasar a nadie Se ha, se ha logrado poco y precisamente se hace necesario que La Voz de la Mañana y nosotros sigamos insistiendo, porque son muchos elementos los que inciden en una ciudad del caos, no solamente las paradas. Si permitimos que continúe este desorden respecto a la organización de la ciudad y las paradas, vamos a tener un caos total en la ciudad. Mira, Ayer hablaba con unos amigos y le decía que el problema reside ahora en la adaptación de la nueva normativa, las autoridades que persiguen el delito, o me refiero a los que tienen que ver con el orden del tránsito, y los ciudadanos. Es un asunto de todos. Si el empresario del transporte no entiende que debe de de, de organizarse ya como un verdadero empresario, entonces vamos a seguir teniendo la problemática que de un sector va a querer vivir a sus anchas y a su modo, sin importar qué causa a la ciudad que lo circunda, vamos a entrar en un problema grave. Es decir, que esto es un asunto de todos y que las paradas entiendan, los choferes entiendan, que tengo bastantes amigos allí, y se lo he dicho a muchos de ellos, que deben buscar una vía junto a las autoridades en que se pueda ordenar, no solamente el negocio de la, del transporte que ellos manejan, sino que, la, que su negocio no le cause tanto impacto a la ciudad circulante, porque ahí es que está la, el problema. Nosotros tenemos una cantidad que ahora me imagino se ha incrementado hacia San Francisco de Macorís, de esos ciudadanos circulantes que entran a la ciudad entre las 7 y media y a 8 de la mañana y vienen saliendo de la misma ciudad a eso de las 4 cuando se retiran o a las 5 de la tarde de sus trabajos. No, y también tú tienes dos universidades que te movilizan a ti, bueno, cerca de 20 eh, 25 mil estudiantes. Esos en el son, día, ¿verdad? En el día, que esos son eh, tráficos... Eh, movi eh, que vienen, ¿verdad? Y que entran, vienes, que, por ejemplo, como tú decías, la, desde Nagua, desde, desde eh, Hermanas Mirabal, desde Coltui, Cotuí, la Vega. la Vega, es decir, la ciudad, los habitantes que pernotamos aquí, que dormimos aquí, es una cantidad. Hay una ciudad de tránsito. Hay una ciudad de tránsito. Sí. Y esa ciudad de tránsito se congestiona en las horas pico, como le llamamos, entre las... 7 o las 9 de la mañana y las 12, 1 o dos de la tarde, luego vuelve y se incrementa entre las 4 y 5 de la tarde sí porque es el momento cuando todo el mundo sale del trabajo, salen para sus destinos sí. fuera de la ciudad sí. y luego ustedes ven que la ciudad se queda adormecida, tienes... pero es porque cada quien está en su casa, duerme... Sí. Tiene muchos campos a los alrededores que todos también, convergen a la ciudad. También. también. Entonces la ciudad eso es un foco de interactuar humano. Correcto. Hay una movilización citadina comercial. Entonces. Y vienen también a buscar, eh, del, eh, a buscar qué sé yo, papeles, hacer diligencias, asuntos de derecho, asuntos médico, porque San Francisco de Macorís se ha convertido también en una ciudad médica. Bueno, te voy a decir una cosa. ¿No este me distrito entiendes? judicial. Tiene que atender las papelaciones, todo lo de Samaná, Nagua para acá. Sí, y también la Ciudad Médica, Francis, hay clínicas de alto renombre que han crecido enormemente. También. Y muchas de ellas no tienen suficiente parqueo también. Lo que se debe de hacer es reorientar todas esas construcciones, megaconstrucciones, y ubicar primero lo que son los Entonces, parqueos. Vamos a la partir. misma parada uh -huh. deben de tener espacio donde parquear sus vehículos. Porque mira, hasta ahora es en la carretera. En la calle. En la calle. Pues mira, si partimos de este inventario que hemos realizado, que nos faltan otros elementos, sí, sí, sí. nos damos cuenta que la autoridad municipal, con un alto compromiso de organización en su ciudad, tiene que ocuparse real y efectivamente a buscarle una solución a la viabilidad del tránsito en San Francisco de Macorís. Porque también se carga que tenemos un alto costo de combustible y una, indif una indiferencia del Estado que no nos da todavía la respuesta para nosotros entender el por qué pagamos el combustible más caro. Ni la va a dar, porque Entonces, es, eso es parte de la corrupción. En ese sentido, la sociedad tiene que empoderarse y a la vez ceder. Y me refiero a la sociedad que tiene que ceder todos para que podamos organizar una ciudad viable. Señores, los tapones que se arman aquí, no ha, no ha habido forma, ¿eh? pero es porque tenemos una cantidad de vehículos transitando y de personas cruzando, de un lado para otro Que no se percibe en principio Hasta que nosotros no hacemos este inventario Que hemos dicho sí. Ya a partir De las 7 de la mañana Hay que ver cómo se pone la avenida Antonio Guzmán, no solamente las personas Que vivimos en el sur De la ciudad Entramos a los trabajos Pero vienen ahí entrando Los, los viajantes Los visitantes los camiones que traen mercancía para abastecimiento de comercios Es totalmente un caos Sí, sí, esa, entonces, esa otra parte entonces, que hay que agregarle al inventario Entonces, ese inventario de situaciones Hacen que una voz de la mañana Sea pertinente Porque se hace necesario Que se tomen acciones ¿No va a ayudar a qué A comprender mejor lo que es hoy nuestra ciudad y la carga que tiene ¿nos va a ayudar a qué? a entender que como ciudadanos estamos, debemos poner nuestro granito de arena y que cada sector que incide en el tránsito local también ponga su grano de arena que es el mayor la cordura, por la cantidad de vehículos sí, pero están también los sur, taxistas sí. que entonces a toda esa población que viene a resolver cosas a San Francisco se le limite el, el parqueo Sí, Porque sí. muchos han utilizado las áreas de parques y áreas desahogadas para, para hacer su, su, su parqueo. Parqueante. Incluso si tú te parqueas ahí por unos 15 minutos, ellos te bochornan e incluso dicen que no se puede parquear ahí, Cierto. de forma abusiva. Entonces, eh, También, Francis si ya se tiene una máquina de de pintar las calles, ¿por qué no se ha pintado? Porque bueno, es que necesario, la... es necesario señalar, por lo menos donde se pueda hacer. Porque hay lugares que hay que bachar, que hay que arreglar algunas cosas todavía, pero donde se pueda hacer debe de pintarse y adecuar para que sea más cómodo, para el transeúnte, para el peatonal, para, para, para el chofer, para toda la ciudad. ¿Por qué? Esto va a aliviar en parte eh, este caos que hasta ahora se está mirando. Con eso que tú dices. ¿Tú sabes por qué? no se, hay, no se debe Ellos no deben empezar, porque también se necesita normativa interna, que se adapten las leyes a lo interno el ayuntamiento por el departamento de tránsito lo único que puede hacer el ayuntamiento de tránsito es planificar y proyectar esa planificación hacia el alcalde y el alcalde llevarlo al consejo ¿por qué? porque muchos de esos fondos que tiene hoy aprobado el ayuntamiento están en montos globales ¿para qué? para bacheo para pintura de calle, para hacer letreros de señalización de señales de tránsito pero no se han identificado porque se resisten y hay una especie de resistencia del cumplimiento de la norma por parte del departamento de tránsito y lo que están haciendo es que si puede lo hacen directamente y lo transmiten a la sociedad mira, la parte que se planificó en la salida a Santo Domingo Aún el ayuntamiento no ha emitido una normativa. Es decir, que para mí, todo el que se le ponga una multa en esa zona es ilegal. Porque pero, ahí, en principio se permitía parquear y ahora no se permite, pero tampoco lo ha hecho la norma. El Departamento de Tránsito no tiene facultad para dar norma. Pero tiene facultad para planificar y proyectar la regla. Pero, la regla, entonces, menos, pero espérate, Fulvio, sí. por lo menos que, Fulvio, si está ilegal, pero no, no, donde yo quiero decirte que por lo menos la problemática de las paradas se uh -huh. pueden ir haciendo eh, reuniones y convenios. Es que yo desde que era regidor do, do, dos periodos, y, y era puede, lo mismo. Y se puede regular. Es que debido de regular, ha debido de regular. Porque, óyeme, lo que está pasando está provocando que el tránsito sea más lento en San Francisco. Pero es ¿no? lo que te digo, es que hay una, una, una, una un distanciamiento del órgano normativo, el departamento de tránsito y el propio alcalde. El departamento de tránsito está engrampado en el alcalde, que es su jefe inmediato, y el alcalde está resistiéndose a llevar la norma para que se planifique en la ciudad, porque por más alcalde que tú seas, tú tienes que llevar ese tipo de, de organización a la sala para que lo discutan juntos, y de ahí se sale la normativa, y te voy a decir una cosa, inmediatamente salga la normativa y se, y se establezca un orden, el que no la cumpla puede ser sometido por el alcalde y el departamento de tránsito al juzgado de paz, que se convierte en juzgado especial. Lo que pasa es que no hay a, a los abogados... No a, ¿A una trabajar. ley del de Intran estar en proceso? No, porque es precisamente, la ley de Intran es una. Sí. Pero la ley de Intran lo que hace es que hace una mención del ayuntamiento Que es el responsable de hacer la normativa en la ciudad Y eso es lo que no quieren entender ya, ya, Tanto ya, el alcalde como, como el propio director de tránsito No quieren entender que la normativa de Intran Lo que hace es un reconocimiento Y asume que los ayuntamientos son los responsables Porque en el orden del la la misma La misma ley de Intran es un caos Total Es un caos total Total. Entonces mientras eh, eh, eso pasa, estaremos eh, padeciendo las consecuencias dentro de, del tránsito, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Pero se entendió esa. parte. Sí, sí, se entendió. La ley reconoce y recoge la ley 676 como es la responsable del ámbito local. Local. Entonces el TRAN tiene la macroorganización sí, sí. y que cada municipio va a adaptar de acuerdo a sus problemáticas, sus normas internas. Cuando sí. tú entres a San Francisco de Macorís, ya tú sabes que tiene un semáforo ya, en la entrada, ya, ya. pero ya tú sabes que por ahí tú no puedes pasar, porque por ahí es una entrada restringida, un ejemplo. Pero eso lo hace la normativa interna. Ya. El entrar no entra. Bueno, así iniciamos en de mañana, con el ánimo de llevar un mejor tránsito y una mejor solución al tránsito de San Francisco de Macorís. Manténgase ahí que en breve volvemos. Hay más contenido en De Mañana. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta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 Así es, Supermercado Almanzar. Tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye, De Mañana. Vamos. Y fuera del aire siempre, buena, siempre, eh. comentamos, <risa> siempre comentamos algo. Pero la verdad que la situación... Eh, del país. Vamos a ver cómo anda Francis, porque ya se escucha la música. Ya se ya escucha Blady la música un de un las panorama noticias. general. Ya Vladi nos va a decir muy buenos días Vladi con las noticias en De Mañana. Buenos días para ustedes, mis hermanos del alma. Buenos días, Fulvio. Buenos días, hermano. Aquí ¿Cómo estoy. Estás? ¿Cómo estás? Aquí estoy esperándote. Ahí voy, hermano. No te desespere, Fulvio. ¿Y Francis? Presente. Francis, hola. Hola, hermano. Buenos días. Bien, hermano. Adiós la gracia para Igual. ti, para Fulvio, para todos los tuyos y para todos los nordestanos que ya están activos con nosotros en el número uno de mañana. Miren, entrando en materia de noticias en el ámbito internacional, afectados por terremoto en México piden ayuda. A seis meses del terremoto de 7,1 grado de, que dejó como saldo a 369 personas muertas en México, damnificados, recordaron a las víctimas y reclamaron ayuda para construir sus hogares Mientras siguen viviendo en campamentos provisionales. Vamos a escuchar entonces esta información ampliada. Adelante. Sur de la capital. Sobrevivientes y damnificados del terremoto de 7,1 grados de septiembre en el centro de México salieron el lunes a las calles de la capital para recordar a las víctimas y reclamaron ayuda a las autoridades para recuperar sus hogares. Los manifestantes protestaron en diferentes puntos de la Ciudad de México a las 13.14 local, la misma hora en que se registró el sismo. Al sur de la capital, medio centenar de personas reclamaban en pancartas el dinero que el mundo les donó. Por eso alcanza a la Además recordaron a las 369 víctimas con un minuto de silencio y el puño en alto, el gesto convertido en un símbolo durante los rescates. Los vecinos señalaron que en su vida sigue vigente la emergencia y lamentablemente también el vacío de las autoridades para resolver los temas de reconstrucción. Reclamaron por las trabas burocráticas y las pugnas entre autoridades locales, legislativas y federales. También aseguraron que algunos vecinos han muerto por no contar con un techo. La presidencia mexicana emitió un comunicado en el que asegura que ha brindado apoyo a más de 190 mil damnificados por el sismo del 19 de septiembre. Bueno, ahí está, señores, parte del recuento sobre la situación por allá que está imperando en México luego de ese terremoto de 7,1 grado. Increíble. Miren, ya entrando en materia, en el ámbito nacional, Iglesia acusa al padre Rogelio de tener un hijo biológico. Al ser acusado, el padre dijo estar dispuesto a hacerse una prueba de ADN. Vamos a ver esa información. Escuchemos. Yo estoy dispuesto a que me hagan el, el ADN. Si salgo inmediatamente renuncio. Y me dedico a hacer lo que yo tengo que hacer. Pero si es negativo, que se prepare el Rudy, que se prepare el medio. Para todo el mundo. En los organismos internacionales lo que estamos haciendo es llevando cartas y advirtiendo de que nuestra vida, pues, aquí corre peligro. Y lo que estamos, pues, precisamente en ese, en ese proceso, en los momentos actuales, de llevar esto y pedir protección a nivel internacional. No, no, no, ese es el superior. El superior mío lo había dicho, que tenía que sacarme de circulación, de alguna forma. Que incluso ya esto no es nuevo, esto es viejo, porque él... Hay unas, una, unas cuestiones Cuando fue a Cristo Rey A sustituirme Él le dijo Y hay testigos Los muchachos Y dijo esto textualmente Vengo a destruir El trabajo de Rogelio Bueno señores Ahí está ¿eh? Si demuestra Dice el padre Rogelio Si es mío Yo renuncio Y me dedico Ya ustedes saben a qué La mujer denuncia Que es pareja Una mujer denuncia Que su ex pareja La amenaza de muerte Autoridades no le hacen caso. Vamos a escuchar las declaraciones de esta mujer. Adelante. Estamos separados, tenemos, tenemos una casa y él quiere como que yo me busque dinero de la casa y hacer daño a todos nosotros, también a mi familia. ¿Qué tiempo tienen ustedes separados? Cuatro meses y pico tenemos, pero uh, yo he ido a la protección de mujeres y lo que están ah, que tú tienes que buscar dinero ahí de la casa ¿eh? para que se, se te deje tranquila. Y las cosas no son así. Yo creo que deben de atenderme a mí. ¿eh? Vean lo que yo les estoy explicando, que es lo que me quiere hacer daño dice que me van a matar a mí. Donde quiera que me encuentre que me vas a matar, señor. yo? Muy fácil. Bien. Miren bien esa información. ¿eh? Vamos a observar bien esto. Ella dice que las autoridades no le prestan caso, atención, a la denuncia que ella ha hecho de que su ex pareja la está amenazando con matarla. Escuchen bien, miren esto, 20 de marzo en el día de hoy ¿eh? Bueno, miren Entrando en el ámbito local regional, vamos a comenzar por Tenares Padres de bombero que murió de un disparo en Tenares Piden justicia Mírenlo ahí, recuerden ustedes este hecho donde se dice que fue de manera accidental Escuchemos Lo que pasa es, al principio yo pensé que era un accidente, pero... Eso no fue accidente. Según la autopsia, eso no fue accidente. Él entró a matarlo, pero él falló. Ellos no es crimen perfecto, porque si él lo manda a buscar, dile no a no que venga acá y lo traiciona en la calle. Pero él él se fue a la misma habitación donde estaba él esperando cualquier emergencia porque él manejaba el camión de los bomberos y fue y me lo asesinó. A ninguno de los restos ningún bombero. Y yo creo que si uno trabaja en una institución, esa institución tiene que darle apoyo. Y es, ellos, los, en vez de darle un apoyo, lo que hicieron, que nos dieron la y yo espero que se haga justicia, y que si no se la cobra la justicia del hombre, que se las cobre la justicia de Dios, porque el único que lo puede perdonar es Dios, yo no, porque me quitó mi hijo y ellos, los amigos de Todito se le negaron, pero yo espero de Dios, que como ellos se lo negaron que la justicia es divina, y el Señor es el que va a cobrar esa muerte que Él le dio a ese inocente, porque era un inocente porque eso no era, eso no hablaba Bueno señores, ahí está Miren, aplazan el conocimiento de anticipo de pruebas en el caso de Emily Peguero. El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad aplazó por segunda vez el conocimiento del anticipo de pruebas en el caso de Emily Peguero. Vamos a escuchar declaraciones tanto de Marlin, del fiscal Regis Victorio, de Cándido Simón, abogado de Marlon Martínez y de Marlin Martínez. Adelante. <tose> La parte del de Pudor, cualquier parte del Ministerio que se puede solicitar el el por alguna razón o no, que el juicio de que ¿sí? esa prueba sea valorada por los tribunales públicos? He dicho que la que mal, termina mal. Y lo grave de este proceso es que ahora del Centro de Vista al Valle indujeron a la Fiscal a cometer un gravísimo error que consiste en haber dado una certificación donde consta, supuestamente, lo que yo había avisado algo en los días 7 de noviembre del año pasado, el día 16 de noviembre del año pasado, el día 8 de febrero de este año, lo cual no es cierto porque no consta en los libros de registro. Yo no quiero pensar que el fiscal haya entrado con en con, componendas con el centro, porque el fiscal no le solicitó precisamente información fácil, no real, y la real es que uno una ocasión con su abogado. Los bueno, señores, ahí está, ¿eh? Las autoridades organizan operativo Semana Santa 2018 en la provincia de Duarte. Ahí está el comité de emergencia a nivel de la región que sostuvo un encuentro en el despacho del gobernador. Vamos a ver entonces parte de lo ocurrido. Adelante. y Nosotros el día de hoy hemos convocado... Eh, ...el comité el operativo de Semana Santa... ...este comité que son los que van a ayudar... ...a que aquí en San Francisco de Macorís... ...en la provincia de Duarte... ...se produzcan lo menos accidentes posibles... ...porque contamos con un equipo de hombres y mujeres... Eh, ...dispuestos voluntariamente a trabajar... ...para que la gente que pase por la provincia de Duarte... ...se sienta que están seguros... Y además, ellos van a estar en la labor de prevención. Qué bueno, ojalá y que así sea. El director del DGC dice es preocupante el número de accidentes de tránsito. Vamos a ver las declaraciones de Ramón González, director del DGC. Amén. Adelante. Eh, tenemos el plan, estamos en espera de la cantidad de agentes que nos van a proporcionar pero está todo planificado, o sea, estamos en espera de que el tiempo se nos presente para proceder, pero sí queremos hacerle un llamado a toda la ciudadanía que valoremos la vida valoremos la vida ayer en horas de la mañana cuando estaba haciendo los reportes que se hacen en diario eh, reportamos de esta región en menos 16 horas, 8 personas fallecidas y 7 personas lesionadas, es algo grave algo extremadamente preocupante y le hacemos un llamado a todo el que conduce, a todo el que se desplaza en la vía pública que tengamos la prevención, la precaución del lugar para que la conservemos vamos a ver lo que dice el director regional de salud pública sobre la instalación del grue que iba a ser o del crue que iba a ser en el hospital federico lavandier escuchemos al doctor garabó adelante eh, en un principio ustedes saben que se anunció que probablemente era en el hospital federico lavandier no es hospital del seguro, eso tienen que tenerlo muy en claro que no existen ya hospitales del seguro. Todos son hospitales del de sistema de salud de la República Dominicana. Por ende, eh, las especificaciones que los organismos internacionales, tales como OMS, OPS y los mismos requisitos del ministerio, pues cuando los técnicos evaluaron las facilidades físicas, y estructurales, pues no cumplían con estas especificaciones técnicas. Por eso se derivó hacia otro lugar que se está localizando, otro local que cumpla con estas especificaciones técnicas. Hieren haitiano a tiros dentro de una finca en Angelina. Chilán Rafael, herido de bala, narra lo acontecido. Adelante a las ocho y media pasó eso. No sabe cuál que le dio porque ahí se cogió ahí. ¿Pero quién que tire? Dime. quiénes fueron que tiraron? ¿Quiénes tiraron? ¿Cómo pasó? Tú no sabes cuál lo tiró, porque nomás que cogí ahí el tiro. ¿Tú no sabes quién te pegó el tiro? No, no sabes. ¿Qué tú eres en la finca? tú haces? Yo trabajo en no, el eh, trabajo de plátano, sabes. La en finca. Greero, tú trabajas dentro de la finca, no. Sí. Yo trabajo solo, yo viví solo de la finca. ¿Cómo pasó todo? Explícanos. No, yo viví solo en la finca. Tal vez, a veces eh, la gente asistía para que se pase a hacer algo. Sí. ¿Cuántas sí. veces te dispararon? ¿Cuántos balazos? ¿Cuántos balazos? Ah, uno. Oh, un balazo, pierna. Sí. Sí. ¿Dónde está ubicada esa finca? ¿Eh? ¿Dónde está ubicada? Angelina. En Angelina. Sí. Señores, ahí está el haitiano que dice cómo ocurrió, cómo fue herido. Aperturan nuevos servicios de cirugías. La paroscópica en el Hospital San Vicente de Paul. Qué bueno, escuchemos. Sí, a partir de la fecha, el Hospital San Vicente de Paul da apertura a un servicio más eh, en el área de cirugía, que es la cirugía mínimamente invasiva. Eh, son cirugías en la cual eh, tienen el objetivo de disminuir el día cama del paciente, o sea, la estadía de un paciente dentro del hospital. A nivel de la región somos los únicos que la estamos haciendo eh, y viene a, ser un, a crear un fortalecimiento en lo que es la cartera de servicios, que como a dirección del hospital nosotros estamos empeñados en que cada vez sea más completa para que nuestros usuarios no tengan que recurrir a, o tener que ir a. A centros privados hacerse este tipo de cirugía. Ahí están las declaraciones del director del hospital sobre este nuevo servicio, el único en la región ¿eh? que se ofrece en un centro de manera gratuita. Qué bueno. Apresan hombre que supuestamente robaba baterías en San Francisco de Macorís. Ahí está este hombre. Vamos entonces a escuchar sus declaraciones. Adelante. Pero yo no lo hice, varón, yo no lo hice, yo no lo hice. Esto me no quieren hacer un show, güey. yo no lo hice, yo no lo hice. ¿Y por qué ellos dicen que tú estás atando? Ellos dicen que así, ellos dicen que así. Mire, mire, ellos dicen que así, pero no es así. Yo no he cogido batería, por Dios Santo. Yo no tengo valor para eso, para que tengo claro. Yo, yo no tengo valor para Porque eso. ¿eh? tú has caído preso. no señor no. momentáneamente, de dos días a un día, señor. pero yo no hago eso, porque tú trabaja, eso es lo que yo trabajo, si tú quieres, póngame a hacer cualquier cosa de vehículo, póngame a hacer cualquier cosa de vehículo, yo no yo sé trabajar, que eso es que yo no quiero trabajar, yo vengo aquí a y, ¿Y, ¿Y no. donde tú vives, ¿Qué, qué, en nada, nada, no nada. Lo digo. en nada, en nada, ahí está, ¿eh? él niega las acusaciones en su contra. El agua número uno de consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Line, 100% purificada con sistema osmosis, es tan dominicana como tú. Llámenos, comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la de consumo número uno de todos los nordestanos es Agua Randy Line. No hay tiempo para más. Bendiciones, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz resto del día. Compañeros del alma, Francis Fulvio, vuelvo con ustedes. Muy buenos días, Vladimir. Y si tú quieres un carro, una jipeta recién importada, como nuevecita, Gordo Automol es el, el dealer que tú andas buscando. Ahí están, ahí está el Gordo Automol en las mejores marcas del mundo. La tiene disponible para ti, para que te vaya bien montado. Gordo Automol en la autopista, en la carretera Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, Gordo Automol, el dealer que tú andas buscando. Y con el Gordo Automol le damos la bienvenida a nuestra querida compañera. Raquel Ortega, para que <risa> nos pipeta <mude>. <risa> de calidad. y, y, y bien bo, bien gorda. Hola, hola. Un hoy de jovencito. ¿Cómo están, bien, muchachos? Bien, Escuché allá en el máster hasta de una regarabía. Es por lo del gordo, ¿verdad? <risa> <risa> <risa> <risa> Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Aquí en este día 20 de marzo de 2018. Un día en que celebra la iglesia católica a San Martín de Braga. Así que a todos los que llaman por nombre de Martín, bendiciones en su día y que República Dominicana será en unas horas. Un toque de queda, un solo televisor, porque gracias a Dios existe el premio soberano. Mi antes se Casandra y eh, hay muchos Martín, pero es San Martín de Po. San Martín, el 29 de julio. Así es. Entonces les decía que hoy es un día especial para República Dominicana porque nos desconectamos un poco del ruido de la política, de los problemas, de los atracos la inseguridad, todo eso para ver el espectáculo más esperado, el premio. Antes Casandra hoy soberano, más adelante hablamos un poquito de este, de este tema. Pero bueno, en el bloque de noticias muchas informaciones importantísimas. Una que ha causado mucha atención, la situación del padre Rogelio Cruz. Él ha sido indisciplinado según la congregación que le rige a él en no acatar las órdenes del traslado para un curso de, supuestamente de tres meses de renovación espiritual. Él no ha querido ir, él alega de que se le quiere extraditar, que se le quiere mandar y sacar de la iglesia. De por dejar, a... ¿verdad? Sí, con alguna mala intención. Pues ahora un ingrediente nuevo que se suma a esta situación es que han sacado a la luz supuesta... Bueno, hay una acta de declaración que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, una que por lo menos dice que él fue el declarante y el padre legítimo dice en esa declaración, en las otras solo dice declarante, él atribuye que hubo un error en la escritura y además dice que le hagan la prueba del ADN y que si sale cierta positiva, el mismo renuncia. Yo hace 24 años. El arzobispo emérito de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, dice que Rogelio Cruz tiene la gran oportunidad de aclarar su situación a través de esa prueba del ADN. Él el, no sería el primero el, ni no, el último se la va a ser, sacerdote. No, eso va a ser. Porque eso es un secreto a voces. Uh -huh. No sería ah, el primero ni el último sacerdote y obispo que, que, que tienen hijos. ¿Y qué con eso que tengan hijos? ¿Y acaso, bueno, y, y acaso debieran se puede agradar de, a Dios con eso? No, ¿no? debieran decidirse y salirse no, de las filas, claro, eso, eso son dejar de ser relaciones. sacerdote y ser padre y ser de familia. Hoy lo hoy, hoy, los peregrinos de Moca estarán en, en la calle, toda la comunidad de Moca, respaldando a Rogelio, respaldando a, a Rogelio con hijo y sin hijo, sí, respaldando ¿verdad? a Rogelio. Ahora bueno, bien, lo que ahora lo que... bien, yo no le veo sentido hermano que ustedes su comentario. ¿Qué el hoy los debo a declarar muchachos así por así? Bueno, que te voy a decir? Que una relación a los niños. No, no. del, del impre... ¿Y qué te espera del del ¿Y qué tú esperas? Hay que obligar a sus madres que sean responsables esperas, a la hora espérate? de parir y que declaren a sus Aquí la ley permite que las madres Permite, no pero Raquel, toda? Raquel. Oh, esas ¿eh? madres la mayoría de adolescentes tienen esos niños y, y lo dejan solo y se van para Bávaro a buscar qué hacer, qué trabajar. si no se a veces hambre, porque eres un Y, y los un niños daño, bien, él tiene una fundación y con esa fundación ayuda a todos los niños no, que, que quieran. en Hermanas Mirabal ayudar. hay un programa de declaración de niños, niñas bueno. y adolescentes que un tiempo lo dirigí yo. Pero en la bueno, bueno. Y Oye una ese cosa. el Servicio Jurídico para la Mujer. Y nunca en la vida nosotros íbamos a pensar, de <ríe> que ven tú decláralo porque hay que declararlo obligado. No, no. Te estoy diciendo que en un momento... Hay situaciones de niños abandonados o de niños en manos de abuelas. Y, sí, en muchísimos casos llegaron a declarar. Pero te voy a dar sí. un caso. Aquí hay un sacerdote en el país, en la frontera, que tiene 1.200 declarados. Sí, un error también pero es un error del Estado Dominicano no poner costo a ese asunto Sí, debiéramos ser más drásticos Lo que hizo ese señor, que es sacerdote de los, de los jesuitas de los promotores de que venga Haití para este lado ¿Cómo que se llama? Remigio, ¿cómo es? No recuerdo ahora el nombre, lo voy a buscar que aparte de que motivó a una cantidad un diciembre, ¿lo recuerdan? Él llevó a la frontera un, Meriño ¿Alrededor de? Meriño de Alejandro uh -huh. un hay, un, hay un han tenido un, un grupo Que iba a, en Navidad Hacia Haití para que volvieran En Enero Con unos carnets que le dio El Estado Dominicano a través de migración ¿A dónde estuvo el problema? Que Ese, ese señor, ese sacerdote cuando se presentó en enero, ¿tú sabes con cuánto se presentó? ¿De aquel lado para acá? Con seis mil, quiso entrar seis <ríe> mil. Mm, ¡Qué bonito! Bueno. Por otra, por otra parte, así no, así no. Eh, vimos. Eh, perdón, solo apuntar okay. que en los hospitales existe una dependencia de la oficialía de Estado Civil claro. para obligar y para eh, exactamente eso evitar de que las madres cuando paran sus muchachos se vayan del hospital sin haber hecho su declaración y los padres responsables. Así hay que acabar es. con eso. Sí. No por hacer un bien, quizás le está haciendo un daño y eso puede Pero, ser el caso. No ¿Cómo se escucha la lluvia en las casas de cartón mm. en nuestro país? ¿Cuántas madres no dan a luz en la misma casa, con parturientas, con, con madronas? ¿Cuántos niños no hay huérfanos todavía hoy que no han sido declarados? ¿Cuántos niños no existen todavía hoy que no se sabe eh, quién es el padre? ¿Cuántos niños quedan hoy que no tienen un nacimiento? No solamente niños, generaciones enteras de niños, padres y abuelos que ni siquiera tienen un nacimiento. Eso está por encima del 11%. Entonces eh, hay, hay que ver muchas cosas. Por otro lado... Bueno, la una... Junta ayer dijo que, que hay alrededor de 300 mil dominicanos sin documentación, sin registro. Bueno, Manos mira, yo viví eso. Yo hice un trabajo a través de la fundación mía... Con, con niños que trabajan, que laboran en los campos, cómo erradicar ese trabajo infantil. Y el gran problema que nos encontrábamos, Francis, era que no tenían documentos, no tenían, no, no, no, no tenían ni cómo registrarlo. Y, ten, y, y, ¿Y qué hacíamos? Entonces empezamos a canalizar cómo conseguirle nacimiento a esos niños. Porque es que es una realidad que se vive Mira. en nuestros campos. Por otra parte, Francis, uh -huh. una mujer denuncia que su expareja la quiere matar, ya cuando ella sí. se atreve a salir a los medios públicos es, es porque está en una situación grave, es porque ha ido a las diferentes autoridades y no ha encontrado ayuda Raquel, no está valiéndose de la comunicación pública para decir que su expareja la quiere matar y ahí presentó ropas, en el ¿Qué están esperando el seguro? Ministerio todas Público? Todas acuchilladas, todas rotas ¿Qué está esperando el Ministerio Público? Que la maten Que ella sea noticia porque... Que ella sea noticia, una más en la cifra que está pasando En nuestro país Ojalá ah, y eso no suceda Entonces el Ministerio Público que actúe y, le, y pueda proteger a esa mujer Claro, y la, la mejor forma de actuar Es metiendo preso a claro. la mujer atrás donde esté, Podría buscarlo claro. y meterlo preso Esa es la única solución para evitar que Mira. la mate Estoy de acuerdo contigo, Fulvio, y espero que no aparezca en la noticia, lamentablemente, como una, cifra, sí. como una cifra más. Lo que pasó ayer en Cabulla, La Vega, el asalto a un empresario o comerciante de bancas de apuestas y muerte. Allí, la población circundante atrapó a los ladrones. A uno de ellos lo incineró. Y al otro lo iban a quemar. Y porque llegaron unos policías a la escena, solamente lo mataron. ¿Y tú sabes lo mataron. Qué, qué hicieron esos ladrones? Le pegaron un par de tiros al empresario y luego que se iban, él todavía está vivo, se devolvieron y entonces lo arremetieron. Ah, pues otra fue, vez. fue un acto de sicariato más entonces, que de, de... ahí vino la comunidad y le cayó encima y lo mató a los dos. Lo sí. lamentable es que sí. estén tomando la justicia en la mano. Entonces, ¿qué es lo que quiero observar en esto? Población, esa acción solo le compete de persecuciones al Estado a través de los órganos, la policía, ministerio, ministerio público. público. No podemos tomar en nuestras manos... ...la justicia... ...porque estamos llegando a, la, a las... ...vamos a, re, a retroceder... ...cientos de años... ...de cuando la sociedad... ...poseía... ...la ley del talión... ...y la venganza privada... ...mi observación... ...a estos actos... ...autoridad... despierten ...porque el pueblo... ...no puede... ...llegar al punto de estallar... ...y decirle de mala manera... Jefe policía, ¿no, creo, ¿No es cierto no que, que usted me puede a mí decir que la delincuencia bajó? Así es. Y bueno, ¿y el caso a Emily, señores, otra vez reenvían eh, el conocimiento del anticipo de prueba Algunos abogados ahí alegaron y utilizaron alguna de esas estrategias de las que le estipula su, su código. Por supuesto, así es. Así que lo reenviaron nueva vez. Un tema que hay que dar seguimiento, estar pendiente. Ojo, pecado con esto. Nos tenemos que dar una breve pausa. Retornamos de una vez aquí en América.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 gracias bueno. por permanecer con nosotros acá en de mañana desde ayer le estaba anunciando el programa para esta semana mayor que tiene la parroquia sagrado corazón de Jesús de acá de San Francisco de Macorís le conté ayer sobre el Viernes Dolores y las diferentes actividades para el domingo de Ramos próximo domingo 25 a las 8 de la mañana será la bendición de Ramos en el parquecito La Fortuna y a las 9 de la mañana la Eucaristía en el centro parroquial responsable de la comunidad Divino Niño de La Fortuna y Bonilla ya más adelante iremos viendo cada día Lunes Santo. Yo esta Lunes. Semana Santa me voy para Jaya. Te vas. Hay una piscina ah. en Jaya y va a estar el año ñaíto ahí. voy para Jaya con el año Bueno, ñaíto. bueno, bueno. En, el, en la piscina, sí, el, bueno. el domingo resurrección. Para los que quieran <risa> para vivir. Sí, sí, para ya. los que quieran vivir, el entonces, de manera espiritual. Pero, pues previo, tú va, pero previo tú vas a los a, a a los, a los actos religiosos que son los que te conectan con el y renacer. Le da sentido sí, sí, a la Semana sí, sí. Santa. Con el renacer. Tuyo propio, individual. Pero después de la calor, ¿verdad? Entonces, y esta a cosa. partir de ahí. Voy a Lo que le invitamos a que tenga son. mucha precaución al conducir, sobre todo, claro. con mucha sí, prudencia. Va a mucha gente que doy mi baño y saluda a la ñuñavito. Para que regrese sanos y salvos. Sí. Muy bien, sí, recordarles a ustedes también, Siana, a donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada día es gracias a Siana y encuentra todos los atuendos para cada ocasión. En la calle El Carmen, esquina Papio Olivier, 809-588-2395, para mayor información. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces para desarrollar una empresa con responsabilidad, amigable con el medio ambiente. Cero malos olores, cero gusanos, cero moscas en las granjas porcinas, en las granjas avícolas, en las granjas ganaderas y en los hoteles, en las cocinas, en la planta de tratamiento. Los microorganismos eficaces es... La solución. Y para ti, agricultor, si quieres tener una agricultura amigable también, orgánica, los microorganismos eficientes es la solución. Llámate a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y seas responsable. Desarrolle una empresa amigable con el medio ambiente. <coughs> Perdón. La gripe... Te está por azotar. Sobre todo recordarles a ustedes, Anco Neilbar, Cuidan mis uñas, <coughs> en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5. a Ahí estamos. Un equipo de especialistas para el cuidado de tus uñas, para que la luzca muy saludable y, por supuesto, de acuerdo a los colores de tendencia, de temporada y los diseños, las piedras, los detalles que quiera colocarles. Todo esto lo te lo ofrecemos en Anco Neilbar, 809-744-5910. Bueno, voy a tener que visitar a Son Natura, que es la clínica que... Hay. <coughs> trata los, las afecciones de salud de forma natural estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel módulo 29 el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud les esperan en el teléfono 809-294-6426 son Nature es la clínica que tiene la aplicación de la terapia del dolor o sonoterapia y quisionología aplicada o son Nature Así es, y si quieres tener unos ojos bien cuidados, protegidos y también verte bien, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. En óptica máxima visión usted encuentra los mejores lentes que está buscando para cuidar su vista. Óptica Máxima Visión está en calle Castillo Esquina de la Cruz, frente al Gran Porvenir, en el teléfono 809-588-7675. Para verte bien y cuidar tus ojos, óptica Máxima Visión es la solución. Entonces, en bueno, las Guaranas, ¿sí? tenemos que no debe salir de las Guaranas, porque todo lo encuentra en supermercado Almanzar, un, un supermercado por departamento, todo lo encuentra allí, frescos vegetales, productos a tiempo, restaurantes, cafetería, área de, de cuidado personal, área de electrodoméstico, licorería, en fin, todo. No tiene que salir de Las Guaranas, calle, calle principal 34A, Las Guaranas, aceptamos tarjeta solidaridad. Bueno, y recordarles al Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty, somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Skin Care acá en San Francisco de Macorís. Pero también, por supuesto, tenemos todos los servicios para que usted luzca una piel radiante y saludable. Producimos los jabones orgánicos y cremas totalmente naturales. Nos pueden llamar al teléfono que está en pantalla, el 829-497-9091, ponernos un mensaje por WhatsApp. Así es que estamos ahí disponible en la calle San Francisco, entre José Reyes e Inver, acá en San Francisco de Macorís. Nutri Beauty, centro de medicina estética y nutrición. Bueno, Raquel, este es el espacio, vamos a, a permitir que Raquel nos traiga su tema de la mañana, de este día. Raquel. ¿o? Bueno, muchísimas gracias Francis fulvio amables televidentes. El día de hoy vamos a abordar un poco la encuesta Gallup que salió en el día de ayer, ya hoy los eh, segundos elementos que trae, que fueron dados a conocer, que apuntan de que en el país, en el 2020, habrá segunda vuelta. Pero, ¿cuáles datos revela la encuesta Gallup hoy? Eh, que fue da difundida en el día de ayer y en la segunda parte del, de nuestro tema vamos a abordar el Premio Soberano, Esta, este espectáculo que es muy esperado por todos los dominicanos y que reconoce lo mejor de lo mejor en la, nuestra música, en el arte clásico, en el cine todas nuestras áreas de en, fundamental en nuestro aspecto cultural, la República Dominicana. Pues, eh, empezamos con el tema número uno, que es la encuesta GALU, reveló datos importantísimos, al día de ayer, según la encuesta la medición, se hizo a 1.200 personas entre la fecha entre 5 y 8 de marzo, acaba de ser difundida, revela que un ciento de los ciudadanos sabe quién sería o quién debería ser el candidato de los reformistas. Pero fíjense, vamos a puntualizar en algunas de, de estos datos, es, eh, dando a conocer sobre todo que el margen de error fue un 2.8%. De un nivel de confianza 95 según eh, se entrevistó a hombres y a mujeres, personas de los dos sexos, realizada como es costumbre para el periódico Hoy, el candidato del PRM, según la, la pregunta, ¿quién cree usted que debe ser el candidato presidencial del PRM en las elecciones de 2020? Según en base a las 1.200 personas, la mayoría, un 31.8%, apunta a decir que es Luis Abinader, Hipólito Mejía un 7.8%, David Collado 3.3%, Carolina un 1.1%. A continuación le voy a poner una lista de políticos del PRM para que usted me diga cuál cree que de ellos debe ser el candidato presidencial en ese partido, las elecciones del 2020 cuando se le cambió la pregunta. Entonces, en esa lista de nombres cerrados, Luis Abinader sube el margen a un 48.8, Hipólito un 17.1, David Collado 15.3, Carolina Mejía, 3.3. Pero, si sí, nos vamos al Partido Revolucionario Social Cristiano, ¿quién cree usted que debe ser el candidato presidencial, según la pregunta, a los encuestados? Entonces, Federico Antún vale, eh, Valle, Quirique, fue un 6.3. Amable Aristi Castro, 3.3. Así eso, oiga sucesivamente eso. los demás. Que en el PRD, bien. si todavía lo tienen en la mente, ¿quién la, la encuestadoras tiene candidato? su negocito también. Sí, ¿quién cree usted que debe ser el candidato? Cuando le preguntaron a los eh, del PRD, entonces Miguel Vargas Maldonado tuvo ahí un 10.8% a 1.3% de Guido Gómez Mazara. Y en los candidatos de partidos minoritarios, ahí lleva la ventaja con un 46.0, Guillermo Moreno, Eduardo Estrella un 26, Max Puit un 3.4, otros 0.7. Guillermo Moreno en cabeza, pero cuando la, los, los encuestadores entonces entrevistaron a los eh, a los seguidores del partido de la liberación dominicana, un 20% cree que el aspirante debe ser el presidente Danilo Medina, pero con preguntas puntuales, ¿quién cree usted que debe ser el candidato presidencial? En base a las 1200 personas encuestadas, Danilo Medina obtiene un 19.7, Leonel Fernández un 18.7, Margarita un 4.0, pero en las preguntas luego cerrada, a continuación le voy a dar un nombre le da la lista de nombre el encuestador y le pregunta entonces ¿Cuál de estos? La otra era abierta, usted decía el candidato que usted le llegara a su mente, pero cuando era cerrada, entonces en ese aspecto Margarita sube, está por encima de todos los demás candidatos del PLD, a un 27% Punto. Mi, eh, Leonel Fernández a un 25.6, la diferencia es eh, muy poca, pero Abel Martínez un 8.3, Francisco Domínguez Brito un 8.5, Reinaldo Pared 3.2, Francisco Javier García 3.1, Gonzalo Castillo 2.9, no sabe. 9.4 y ninguno 14.8. O sea que Margarita sigue siendo. La puntera. La, sí, sigue siendo puntera dentro del partido. Cuando se pregunta puntualmente a los entrevistadores, tiene, tiene un 27 a un 25.6 de su esposo. ¿Y tú sabes cuánto da, da eso? Si se juntan. Si ellos juntos, sobre sí, sobrepasan, sobrepasan. Es decir, que los siempre han estado juntos. por encima del 50. Y lo que vendió Joao Santana. Durante todos estos años que nosotros hemos permitido que nos, nos trataran como tontos y las encuestadoras dirigidas de un 62 y un 80% a Danilo Medina, ¿cómo cae a un 14% que es un empate técnico con el propio Leonel Fernández? Bueno, cuando la, el encuestado, la encuesta Galo le pregunta a la gente, preguntas abiertas, que ¿quién cree usted que debe ser el presidente? El 18%... Dice que Luis Abinader un 14.8, Leonel Fernández y Danilo Medina un 14.8, también un empate técnico. Margarita, ahí baja un 7.2 cuando son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas, puntualmente se le da una opción, una lista de respuestas y usted elige cuál es la que le guste. La pregunta abierta, usted dice el candidato que usted quiere y le llegó a la cabeza independientemente. Eh, solo sus gustos ahí son reflejados puntualmente. ¿Qué revela esta primera fase de la encuesta? Ya en la segunda le decía que habla y aborda el tema de la segunda vuelta obligatoria para el 2020 que Luis Abinader sigue colocado en el gusto popular de la gente cuando se le pregunta abiertamente, no cuando tendencia. haya puntualmente, cuando se le exige, se le pregunta por una lista, entonces el 46% de la población de esos 1.200 encuestados dice que el PLD, otra vez tendría la presidencia con uno de sus candidatos y ahí la entonces gente, la participación estaría entre Margarita y, y Leonel. Leonel Fernández. Y claro, habría que ver se si, si se proyectaría una fusión de esos... No, Obviamente porque que sí. Margarita sería la mejor candidata o mejor opción en estos momentos usted favorecería a ¿claro una mujer sí, una mujer totalmente, creo que ya el país está preparado yo, para mira, ella y yo, y yo favorezco a Luis Abinader Tú, y claro que bueno eso, yo eso, la tendencia si voy sí, pues, de, de, de, de querer yo a Pelegrín Castillo pero que no, tiene toda la no, fortaleza no y toda la moral la... pero resulta que los partidos que no sueltan aquí que no hay cuarto para clientelismo, no está en, la, en el favor. Hay muchos de estos que no hacen práctica de recaudación, de, de esto, en fin, que son los que motorizan, porque también están otros que han claro. logrado, a base de, de, moral, de supuesta moral y de arraigo, eh, levantarse. Pero fíjate algo interesante el 66% por donde quiera que lo tiran, dice que no está de acuerdo con la reelección. No, no debiera. Pero también cuando lo tiran por el otro lado, del 61% de mujeres, ni el 69.7% de los adultos de 55 años, la favorece la reelección. Bueno. Pero cuando tú te vas por el otro lado, que si está de acuerdo que modifiquen la, la, la constitución... El 66% dice que no quiere que modifiquen. Un 49.9% dice estar indeciso, mientras que un 19.7% está de acuerdo con Danilo. ¿Y qué han hecho esas tres personas en contra de la corrupción y la impunidad? Tenemos un contacto. Vamos a recibirlo. Buenos días. Yo te pregunto. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días, Raquel. Sí, buenos días. Pues vamos de nuevo. ¿Le pareció bien la encuesta Galo? ¿Está sí, de acuerdo con mira, esos números? Mira, en eso yo no creo. Mira, no creen en cuesta gala. Nosotros dominicanos vayamos a estar los presos. Eso bueno. Es. Mira, quiero eh, que me permitan, porque fuera de orden. Brevemente, eh, por favor. Sí, eh, nos volvamos otra vez a caer con lo que es la Semana Santa. Que nosotros dominicanos somos cabezunsos. Nosotros dominicanos somos, como, somos como, como los caballos. Los cuidamos y los cuidamos y siempre metiendo la pata. Nos, yo, como, como supervisor de, de la defensa civil, y lo siento a la, a la, la población, principalmente San Francisco Macorén, que cuando se dirija a un sitio, déjense llevar de la defensa civil, de la raza, Correcto. La, todos los organismos, porque nosotros estamos para cuidar, para cuidar a la persona. Déjense llevar, por favor que ahora que este año sea de, sea de, de, de, de reconocimiento, va. vamos a la iglesia, vamos Muy bien. a Muchas gracias, el... amables televidentes, gracias por su sugerencia, tienes toda la razón, ese tema lo vamos a abordar en el transcurso de esta semana, hay que abordar obligatoriamente porque la prevención es fundamental. Eh, en esta Semana Mayor, Semana Santa Pero bueno, en el tema que nos ocupa en estos momentos en la encuesta Galo, eh, va a haber muchos sectores Que no creen en ello, claro, políticamente El contrario al que no, los números no les dio Va a decir que no cree y el otro que sí Eso siempre se da, esos tipos de reacciones Ahora es una de las firmas encuestadoras Más certeras que ha tenido que el país Y que sirve de referencia para para la toma de decisiones. Ahí está la segunda fase, entonces habla de los indecisos, la que salió hoy, la versión de los elementos que revelan el día de hoy y la, eh, la realidad de la segunda vuelta para el 2020. En los minutos que nos quedan en esta parte, pues cambiamos radicalmente de tema, los premios soberanos. Antes, Casandra Damirón. Estos premios en honor a Casandra Damirón... La primera vez que surgieron fue un 12 de marzo y entiendo que fue en homenaje a ella por el, la fecha de su nacimiento de la baronera de Casandra eh, Damirón, una estrella del arte dominicano, que fue de las que llevó el merengue por primera vez a, esta, a Puerto Rico, Estados Unidos, a diferentes países. Y en el 1985, en homenaje a esta gran artista dominicana, pues se crea el premio Casandra, y con el mismo nombre de ella. Ya años más tarde, la familia eh, recientemente... Eh, pues exigió que, no que Acroarte no siguiera utilizando su nombre porque entendía que lo estaban proyectando a manera comercial sacándole provecho, nada más pues hubo ahí una litis jurídica y al final hubo que cambiar el nombre, hoy día se llama Soberano, en principio nada más se eh, valoraban 14 categorías en el 85 categoría en los renglones de radio, televisión, cine artes clásicas y música ya para el 86 subió 21, hoy día hay 45 categorías, 45 categorías que involucran sobre todo los nominados en renglón popular, en comunicación, renglón clásico fundamentalmente, donde da mucha participación a los dominicanos, a que a manera de, por las redes, por internet, pues también nuestro voto cuente, el voto popular, donde usted pueda elegir a sus candidatos, a sus mejores. Es el escenario mejor para desconectarnos un poco de los problemas que están ahí y que no se van a acabar, pero que es importante recibir un respiro, el escenario de exposición de nuestros grandes artistas dominicanos y algunos artistas extranjeros y dominicanos que ponen en alto nuestras banderas en playas extranjeras para reconocer su, su talento en todos estos renglones, así que hoy vamos a disfrutar. En la página del Soberano, será un toque de queda, eso indudablemente, a, la, a esta hora, en, el, en la noche de hoy, de, a partir de las 7 de la noche, pues todos los caminos conducen a la transmisión especial que, que harán. En la página que ellos tienen colgados ahí, todas la, eh, las nominaciones que tienen, bueno, uh -huh. pues, eh, uno de los atractivos fundamentales es Daddy Yankee, como estrella invitada para el día de hoy en, en nuestro premio soberano, eh, sobre todo. Les invito a verlo, hay muchos temas ahí que se van por la línea de, de la tendencia, sobre todo en los mejores y peores vestidos, claro es un área criticada y valorada y a nivel internacional y hay expertos aquí muy buenos, República Dominicana para esto, pero lo más importante es el reconocimiento ahí está nuestro Sergio Vargas nuestro negrito de Villa que cumple 35 años en carrera y lo va a celebrar esta noche en este gran premio, entonces es el reconocimiento lo más importante que es un estímulo para seguir haciendo bien su ejercicio artístico en República Dominicana. En otros países se, se aplaude mucho, se valora los esfuerzos de nuestros artistas. Aquí hoy día tenemos una ley de cine, que es un esfuerzo en el gobierno de Leonel Fernández para facilitar esa oportunidad para que se practique, para que se haga, para que se ejerza el cine en República Dominicana. Se ha ido mucho por la parte... Comedia, pero también ha habido otros esfuerzos muy valorables Entonces eso es una estrategia de apoyo al arte y a la cultura Esa ley que eh, te eh, evita que pagues unos impuestos altísimos y que pueda ejercerse Pues así también queremos esfuerzo para que nuestros, nuestros niños y niñas también puedan eh, expresar sus artes aquí en Bellas Artes Que está abandonado San Francisco Macorís en mucha parte del país y que existan esos centros abiertos, populares, para poder expresar su arte, ya sea en el renglón, en el área que le... Eh, le guste a cada uno. Entonces entiendo que este premio es el mejor y el más alto eh, eh, esfuerzo que se realiza en nuestro país para ello, para reconocer y nos atrae, nos divierte, nos desconecta, insisto en esto, y nos alegra que se aplauda el talento de los dominicanos. Ahí en pantalla ustedes están viendo cuatro reggaetoneros hay uno de San Francisco de Macorís, ahí bien lo están mirando a cada uno de ellos, porque cada vez más el renglón de música urbana, ahí está Dominguelo, Moza para eh, los de abajo están muy lejos, no veo, ahí están, bueno, eh, el renglón urbano sigue creciendo, Lirochat Chat y Chimbala, sigue creciendo. Yo diría es que un tienen acopado que le, todo, sí, es un yo creo que, que le gusta están en los, 40, en los 40, aquí no hay más arte, no, es lo que le gusta mucho a la juventud. Ahora, ellos no, no es que nos pongamos en contra 100%, sino que las letras sean respetuosas, sin violencia, sin, de, sin denigrar absolutamente a nadie, mucho menos a la mujer. El que va que suena. ¿eh? disfruten el que el que va. su música, claro está, pero siempre y cuando cada vez más cuidando ese contenido. Porque es un género que ya es inevitable, o sea, de, de, de desconocerlo. Ahora bien, hay que promover aquí el merengue cada vez más como música nuestra Sí, la bachata El merengue como típico Como bien inmaterial de los dominicanos Que así lo reconoció Pero cómo está haciendo esa, el ministerio Ese ministerio de cultura Ese ministerio, pero también los ¿Cómo que le llaman a los que son cronistas? Los cronistas los, del arte eh, reunidos en Acroarte que es Los cronistas de arte Le están dando muy poco paciente. valor Incluso las empresas Muchas empresas de este país Que son de radiodifusión no le están dando el valor a, a, a conservar y a, y a sostener y a superar el deterioro que ha venido recibiendo el merengue dominicano. Bueno, les invito a que Eso disfrutemos. No sí, hay mucho por hacer en materia del arte sí. en República Dominicana, de promoción sobre todo. Eh, les invito a que los veamos, a que nos desconectemos, a que disfrutemos, nuestros premios son los más grandes, ojalá y haya una réplica de Soberano en cada provincia o por la región, para que se reconozcan también los talentos locales que tenemos en cada una de nuestras provincias, que son muchas. Insisto, es el mejor estímulo para que ellos sigan haciendo bien su trabajo. Lo injusto sería... Que no se reconozca el valor de cada uno de ellos O que por encima de ello Como en muchas ocasiones se, se habló De que los premios eran vendidos Que había favoritismo y demás Que se reconozca la realidad que mandaron, ¿Quién se lo merezca? Mandaron un, Ajá, meme. un meme ¿Cuál? Que se necesitan personas Que estén interesados a asistir Hoy a las 4 de la tarde Para hacerle una bulla A una, a un, a una figura no nos importa el vestuario, no nos importa nada, sino 500 pesos y tú vas a tener uno, un uno, uno, unos carteles que te vamos a anunciar. Con... O sea, un público, que van a preparar un público para aplaudir a, a figuras. Bueno, es que en el arte ahí, ahí también se da de todo. Ahí se da de todo. Pero bueno, vamos, insisto, vamos a disfrutarlos, a desconectarnos, nos hace bien. De hecho, hay mediciones que dicen de estudios internacionales que República Dominicana es uno de los países más felices, pese a las realidades difíciles que vivimos, de delincuencia, de inseguridad, de falta de empleo y demás. Entonces, somos más felices, pero ¿por qué? Porque le sacamos partida a todo y nos divertimos hasta el momento de nuestras des desgracias. Entonces, este premio eh, nos debe servir para ello también para desconectarnos, para alegrarnos para ver, ese, alegrarnos por el bien del otro, por el reconocimiento al mérito del otro, ahí está premio soberano, en el WhatsApp se escribe Gracias, Wilson Freddy. Marcelino de nada, Wilson Marcelino manda aquí estas imágenes eh, de four Will, Julio Marcelino gana pasado primer, domingo primer, el primer lugar en la pista Esmeralda en Monte Plata supercorredor representante de San Francisco de Macorís Lleva ya varios años acumulando un escalón número uno en su modalidad. Es el mensaje de Wilson Marcelino, Wilson Marcelino, para que vamos las imágenes de nuestro representante San Francisco de Macorís. Aquí es el primero que tengo, están desconectados entonces. Bueno, no quiere verse ahí en pantalla. Elsa de los Rieles nos manda un mensaje, muchas gracias. Jenny Alexander Alexander Sandra Núñez Me del sector bien. La Javiela, y ya estamos viendo, manda varias postales. Muchas gracias, Jenny. El número que termina 90-45, saludos. Soy Edi Guava. Edi Guava, tengo llamada perdida de ustedes, dice él. Ahí está. Nos vamos a una breve pausa más adelante. Continuamos con más mensajes.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 La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando no vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro ni vaco. Representa y distribuía por Moparinsa, si compra un Kiwi, te lo garantizo yo, que dique un palo.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 Gracias por permanecer con nosotros. Salud. Pues salud, así es. Tere, mira, en salud. pausa nos trajo nuestro cafecito. Agradecer a mucha gente que. <coughs> salud. Que en salud. Estados Unidos. Salud. Que en Estados Gracias. Unidos nos están viendo. Recibí de mi hija Francesca. Dice, pero mira aquí, están viendo a papi. Ella entró a una oficina, a un sitio. Okay. Y había una televisión, era dominicana. a las 11 de la mañana. Y, y tomó la foto en el momento que, nuestro, que, yo, que estábamos hablando, y la verdad que eso satisface mucho a uno cuando vemos... Todo Estados en otro Unidos, el 2014, Francis. Y Así que es. el 2014 es el canal que conecta Mil con, toda, sí. 1014, con toda la comunidad dominicana y sobre todo franco-macorizana. Es. Este es su programa de mañana, le agradecemos el, la gentileza y el estar constantemente en contacto con su pueblo a través de Telenor, Canal 10 y desde su programa. En internet, telenor.com.de. .co. desde así. Alaska nos están reportando. Bueno, que estoy esperando a nuestro amigo Chaguito, cariñosamente, el coronel Leonor, que está depuesto en Alaska. Cogiendo frío, y él que, nos ha mandado fotos y todo. Y nos mandó fotos. Sí. Y eran las dos de la mañana con el sí. sol afuera con, el, con el sol afuera. Es. es una eso es una experiencia exquisita de la naturaleza. Sí, bueno, es. el dominicano donde quiera que está le da seguimiento a su país. Eso bueno, muy muy muy bueno, tiene y la mayoría de nuestros dominicanos salen de aquí para buscar mejor futuro para ellos y para sus familiares y contribuyen grandemente a, tra a través de la remesa que aportan aquí a nuestro país, que porque este, no se olvidan. Que el mes pasado fue de casi 600 millones bastante de dólares. Alto, así es. Bastante Pasado, pues seguimos, seguimos saludando a los que nos escriben por el WhatsApp, usted puede hacerlo, ahí está en pantalla nuestro teléfono, el número que termina en 2850, 2850, nos escribe, manda un video, muchísimas gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros, el número que termina en 4085, igual, postales y videos de buenos días, muchísimas gracias, y el Salmo 126, gracias, amable televidente, Domingo Ramos, de Sector Las Flores, manda la foto de esta persona, que es, eh, es el hermano al de Alejandro, Alejandro Rosario, falleció en New York, la familia Ramos Rosario está reunida en la calle Dubergés 6, al lado del periódico El Jaya, así que nuestras condolencias a, a los familiares de esta persona que ha fallecido, ahí, ahí está. Nos escribe también Wendy, o Wendy de la Piña del Calla, manda esta postal, buenos días para ti también Wendy, de Chanira Almanzar, manda la foto, quiere que le feliciten a su hijo Rolando Paulino Almanzar por su graduación de licenciado en Lenguas Modernas, de parte de toda la familia, madre feliz, el, glas, el castage. Es Deyanira, el mensaje de Deyanira Almanza, por favor, ahí está, ese es su hijo, Rolando Paulino Almanza, que Qué se bien. graduó, se embistió de lenguas modernas el fin de semana en la Nordestana, así que enhorabuena. Reinaldo desde el municipio Ostos Hostos manda un mensaje. Hoy, dice, pensé en los desatinos carencias de iniciativa de las autoridades del municipio, todas tras acudir a pagar servicio de agua potable, vital para el hogar a través de INAPA local. Decenas de municipios allí cumpliendo con su deber cívico, claro está. El suministro del líquido es e, dice que es eficiente y puntual. Sin dudas, el colectivo de manera lenta se empodera, convenciendo de que se puede exigir mañana se necesita cumplir con sus obligaciones un atinado paso de los residentes, avanzamos aún sin líderes comunitarios dice Reinaldo Hernández Enhorabuena, claro está Nosotros tenemos derechos y deberes Y debemos cumplir con ambos No solo exigir que se nos cumplan Los derechos, pero también los deberes Y como buen ciudadano, él está pagando El servicio del agua Manolo Geraldino, buenos días Dice que pena que tengamos políticos que quieran sacar Beneficio político con la desgracia Del país, hay de todos aquí En la viña del señor Leonel Ureña de Mercedes <coughs> de Arriba. Dice que muchas felicidades a Olmedo Cava, y a Dice él, Leon él fue elegido Bien. presidente en Villarriba. Ahora, bueno, felicidades. Licenciado Flores, buen día, me alegra ver que PRM va a traer personal desde Suiza y Dinamarca, ¿qué? Para sí, frenar pero... corrupción desde Suiza y Dinamarca. No, para aquí, frenar hay, aquí hay debería... hombres buenos en todos los partidos. ¿Y se eh? lo debería traer de China? En para los todos los partidos Ay, hay Dios hombres buenos, mío. en todos. Licenciado Lic. Flores, pero qué duro. Y si, se toman, y si se toman esta prerrogativa de poner las gentes ideales, Aquí se puede hacer historia y cambiar el país. En todos los partidos, hay, esperanza, hay mucha gente buena. Hay esperanza, se puede que, cambiar el país. Mercedes Díaz nos da los buenos días. A los tres, dicen Mercedes, siguen los atracos en la cuarta, en la Toribio Camilo. Ay, ay, ahora anda una chica y, y un garabito. chico. Oye, ahora andan France. una chica y un chico Ey, en una pasora sin plástico. ¿Quién es Cuidado. Ah, el... Comandante de aquí de sí. en su puesto. Atención, el autoribio camilo que, que anda una, una, una jovencita y un jovencito, dice Mercedes, en una pastola sin plástico, atracando. Tengan cuidado. Denuncian a las autoridades también. El número que termina en 6499 manda esta imagen. Nos escribe Luciberki Ramos de los Jardines. Buenos días. Si sí es posible leer este documento, es un poco largo, es una nota de presa. Vamos a ver qué podemos entender. De aquí, de, a ver, a ver, dice la Asociación de Suplidores de Botellas del Nordeste a su, bu, a su bono en Asamblea Extraordinaria y con votación 100% hemos determinado retener los envases de botellas de la Cervecería Nacional Dominicana a partir del 19 de marzo hasta que esa empresa le ponga precio de 5 pesos. Se están exigiendo, lo firma Roberto García, Julio Abreu Pérez y Juan Ten. Ahí está. ¿Cómo? Bueno, están pidiendo que la cervecería le compre... A cinco a pesos. A pesos. Escribe el número que no termina está mal, en 5249. Bueno, sí. La botella. Yo quiero saber si Francis es regidor. Era regidor. Fui regidor, fuimos Así regidor. es, Rafael Pero Félix. Pero a, a la vez <coughs> necesita alguna orientación a la orden. Ahí está. Rafael Félix, de la urbanización Piña, el canal se está frisando. Dice él que por la urbanización Piña, eso fue a las 7 y 37, ojalá se haya solucionado, sino nuestro equipo técnico. Ya está el tanto. Bienvenido Hidalgo de Villa Olímpica, manda esta postal con el mensaje de Isaías 53 y nos da los buenos días. Buenos, buenos días, días. para usted también. Héctor Cruz de Jobo Bonito, buenos días a todos. Mi comentario es si la iglesia sabía que el padre Rogelio tenía un hijo, ¿por qué sale ahora cuando él no quiere acatar una orden de la iglesia? Me parece de mal gusto no. esa, de esa declaración. Mira, yo creo yo que... apoyo a Rogelio con un hijo o sin hijo porque creo en él. Que defiende, Fíjate, yo quiero hacer un comentario cuando terminemos, Cruz, cuando me den la bien. oportunidad sobre ese tema, Así porque es. creo que debemos de, la sociedad no puede estar en este dimi directo, y más de una institución como la Correcto, iglesia. profesor Jean Paredes desde Castillo nos da los buenos días y, y manda es, la foto de este joven sí. Detienen dos presuntos atracadores en Castillo, uno de ellos portaba un arma ilegal y ahí está Jean Paredes desde Castillo reportando esa ese pro, ese problema, el número que termina 6300, al padre Rogelio eh, todo el país debe apoyarlo especialmente a nuestra provincia que por las luchas libradas contra la explotación de Loma, Miranda ahí está ese apoyo de del de, número que termina 6300, desde el Bronx New York, Claudio Cornelio nos escribe ah, mientras bien, una canción you. sigue imperando la degradación de las mujeres esa música no dejará de ser mala Contigo, no contigo. dejará de ser mala, dice usted, o sea que la letra no importa, Claudio, sí que importa mucho, Mari del Orbe de Villarriba, felicíteme a mi nieto de parte de su abuela, en Villarriba ella es Michael Miguel, y, oh. no es, y no es el comunicador, Guacho. es Molina. <ríe> Felicidades. Que está de cumpleaños. Ah, oh, esa, bro, esa bro, la que oh, la cosa. Ahí está. <ríe> oh, miren qué príncipe, miren ese rostro y el niño listo para la escuela como qué debe bueno. ser. Enhorabuena de parte de Mari del Orbe y de todo el equipo de mañana. Felicidades para Michael Miguel. Gracias por escribir. Ahora sí, Francis, sí. haga su comentario. Mira, primero veo y encuentro en las redes. ¿eh? CDN que muere en Kenia el último rinoceronte blanco, macho, blanco, blanco uh -huh. del norte señores estamos causando impacto peligroso a la tierra sí. al ecosistema te voy a y, dar un dato para que te ayude Francia. y nos da mucha pena que producto de este de esta generación de la humanidad por sus, a, sus inclinaciones su búsqueda de, de cumplir retos y cosas la selva ha estado bien atacada mira Francis si la temperatura se incrementa entre un grado y medio a dos grados que es lo que se espera lamentablemente de aquí a 50 a 100 años por lo que le estamos haciendo a la tierra si eso llegara a suceder así, mm. y mm. no se evita ahora, Dios no agarre, la no mitad de las especies que hoy nosotros conocemos, de las plantas, de los animales, desaparecerán. Ese es el trágico Dios, suceso nos que libera. nosotros tenemos como planeta, Mira. por la contaminación. Y otro dato, Francis, uh -huh. Con la, si se erradican las plantas de generación a carbón, y se quitan, se evita la muerte de 150 millones de seres humanos. Mientras eso tú lo estás dando eso es. como dato, en este año 2018 se supone que se va a erradicar de la tierra la emisión del 83% de las plantas a carbón, pero aquí República Dominicana está construyendo una sin recursos, con los recursos del pueblo, porque todos los bancos que tenían en principio pautado invertir para que República Dominicana resolviera el problema de la energía con Punta Catalina, se retiraron. ¿Por qué? Porque Punta Catalina es el resultado de una emisión también nociva al medio ambiente económico y político y corruptiva, eso aquí en República Dominicana lo estamos casi aplaudiendo porque veo que las publicidades que tiene pagada con un personal ya instalado sin haberse terminado porque ya sabemos que no va a poder entrar en funcionamiento porque uno de los reactores se dañó y lo instalaron nuevamente. Y eso cuesta. El otro, la otra partecita que quería eh, comentar es que me preocupa que el ambiente de crítica social y de movimiento social en la República Dominicana y sobre todo aquel que ha realizado el Padre Rogelio, miembros de la propia iglesia, procuren personalizar el, el problema y buscarle matices personales ya que radica o se sale, de lo que es la iglesia. Sabemos que todo en la vida tiene un orden y las organizaciones como la Iglesia Católica Apostólica Mundial sabemos que tiene una cabeza y que sus ramificaciones conocen bastante bien el orden. Ahora, ¿qué resulta? Mi opinión es, en este sentido, que parece ser que lo que ha hecho el colectivo social que dirige el padre Rogelio ha generado un interés como quien dice, bueno, para no matarlo, envíenlo para Colombia. Eso es lo que se ha dejado de entrever. Porque fue en el momento justo cuando está llevando una lucha, incluido punta catalina pero incluido la explotación de oro en san juan es como si no le interesara a alguien o a, al, o a algunos que se mantenga esa lucha latente y como que salta a la vista que sea fuera del país la de mandarlo a bajar la guardia entonces a las direcciones o a la iglesia a quien corresponda, porque a veces me confundo, uno es laico, uno, uno, perdón, uno es diocesano, otro, el padre Rogelio es eh, de... Jesuísta. Jesu, bueno, eso tienen que explicárselo a, a la población, cuál es la dirección y la forma en que debe de ejercer el sacerdocio, porque yo soy de los que cree que si hay algo que tiene la iglesia católica es que tiene una infraestructura real gubernamental, mira, es decir Francis, que puede establecer criterios sobre los distintos órdenes de la vida nacional de cualquier país. Francis mira, nuestra santa madre Iglesia Católica no le no le conviene este dimidirete, no y no le conviene de, eh, destapar esa olla de grillo que se está tocando con el padre Rogelio. No, pero hace hijos. rato que esa olla está destapada. No le conviene. El Papa está pidiendo perdón de quiera que va. Sí, pero no le conviene continuar sabe. en eso. No le conviene. Entonces, ha faltado que las autoridades que se encargan de la iglesia llamen a estos señores y tranquilicen este asunto ya. Eso Deben no puede buscar un continuar mecanismo así. de Esto, persuadir eso está o de cambiar. Claro, va a afectar a Pero mira que la lo que dice iglesia. el arzobispo de Santiago: le dice, Rogelio tiene la oportunidad de demostrar que no. Claro, así. O sea, eso es lo que están pidiendo, pruebas sí. No, y él dice que se la va a hacer, y ahora es, Y es sensato, después que prueba. se la haga Él tiene derecho a pedirle al otro que se la haga Sí, por supuesto No, y también él dice que va a demandar por difamación en injuria si claro. sale negativa sí, la prueba sí, está, sí, está en sí, todo sí. su derecho de hacerlo Entonces, pero no sería el primero. es preocupante si Porque tanto necesita esta sociedad De pastores De pastores comprometidos claro. Que nos encaucen Porque realmente pero, pero, pero, la vida del laico aunque muchos hemos asumido una posición de ser cumplidor de la norma, Francis. otros necesitamos el acompañamiento sí, pero mira, de personas a nuestro alrededor, eh, o en nuestra comunidad, o donde nos congregamos, para que sirvan de guía, porque sí. es que nos salimos. Es, es, la, el día a día nos es interesante el tema que tú estás tocando, porque aquellos sacerdotes que se dedican a los trabajos sociales son muy pocos. Y tú tienes también la mayoría de las iglesias evangélicas y protestantes que solamente piensan en un paraíso y no están aterrizados en la tierra y son también muy pocos los que luchan socialmente por mejorar las condiciones de vida de sus feligreses. El papa, Entonces, el papa cuando, hay, a a los barrios, cuando hay, hay los uno pobres. como el padre Rogelio, inmediatamente le tiran toda la piedra encima. Todas las piedras se la tiran encima, porque está con los de abajo, bueno. con los que no tienen derecho. Y el mismo Papa... Es el que manda, es el que envía a sus sacerdotes a que dejen eh, esas, eh, ser tan suntuoso. lleno su de... Su zona de confort, llen, hoy día de le dice, confort, su salga su del zona, confort y, vaya y vayan a los campos, campo. vayan, al vayan, campo. vayan, vayan a, a los barrios. Se requiere del concurso y de la participación de pastores claro, en la sociedad, claro, incluyendo los protestantes, claro. que he visto muy buena participación, a pesar de lo que tú dices, de la iglesia... Evangélica, nacional En un sentido patriótico De que asumen Aquello que está en la Biblia Que dice que Dios Da un mensaje De que tú te someterás a la autoridad impuesta En la tierra uh -huh. Es decir, que cada quien en su ámbito Por eso es que la, Aquel pasaje de que A Dios lo que es de Dios Y al César lo que es del César uh -huh. Es precisamente porque todo requiere De una organización para nosotros estar aquí, ustedes me han escuchado ser crítico ácido contra muchas acciones y, e, e indiferencia de este gobierno pero yo no puedo venir aquí a decir del presidente y minimizarlo no, espérate, yo sé que es la autoridad el presidente de la república nos merece el respeto a la altura de un mandatario porque es el que nos dirige pero asimismo sí tiene que ir en cada uno de los ámbitos de la vida nacional. Por tanto, la feligresía sé que se puede trastornar en ver este plan o esta estratégica, esta estrategia mediática para bajar al padre Rogelio en su activismo social. El activismo social que hemos favorecido también el colectivo verde porque hemos encontrado que muchos de estos problemas, quien debe asumirlo es el Estado y no lo ha hecho. Yo sé que la sociedad está reaccionando. Cuando yo di mi mensaje hace un momento... De alguna manera en algunos casos. Cuando yo di mi mensaje hace un momento respecto al los linchamiento yo sé que le pido a Dios que nos libre de un mal que al otro le suceda, para no vernos en un vuelto a una situación como esa. Pero tampoco es mi rol claro. el de yo seguir no, el derrotero, de llevar a insinuar a la persona de que sí se puede hacer eso. No, eso no se puede hacer. No debemos llegar ahí. Lo que debemos es empantalonarnos y hacer que el Estado, que se comprometió a ejercer el Estado, la autoridad que ellos tienen, y devolvernos a nosotros en todos los ámbitos, en energía, energía, en salud, salud, en seguridad, seguridad. Comida, oh, educación. En educación, educación. Todo pero que nosotros tengamos que pagar unos colegios carísimos, pagarle el gusto y la voluntad para hacer una especialidad, pagar costos altísimos que tampoco se ha llegado a la población la energía renovable, para mí es una mentira, porque no puedo accesar a ella. Cada vez que a mí me dan esos planes, me da una rabia, un pique, porque no puedo accesar. Y si yo no puedo accesar, quien está detrás de mí no puede accesar. Es una mentira. Ah, que vamos a reducir la brecha y apenas tenemos un 15% del 100% con, con Internet viable. Es una mentira. Y consumo, consumo, consumo. Entonces, el, el Estado, pueblo, empantalonémonos. Que a quien corresponde hacer todas estas cosas no es a nosotros le dimos la oportunidad que nos gobiernen, pues entonces cumplan. Tú me preguntaste por Garabito, Fulvio, ahorita, claro. no, esto está bien aquí, Deja eso así, que aquí está todo bien, como dijo aquí el dominicano, se ha acostumbrado a dejar, Deja eso así. No Porque hola de atrás con el Sánchez Duarte, ola de atrás con las la urbanizaciones, ola de atrás con los barrios, con donde esquina, quiera, hola de atrás. Pues. Entonces... Eh, nos están contando y, y mira lo que pasó sí. con ese caso tan lamentable del muchacho del joven que se iba a graduar de matemática y física Oye, con, con honores un policía de 24 años creo que era un jovencito un raso con apenas el octavo curso Ay, eso eso es degradante quien te cuida a ti te quita la vida bueno. así es, eso es lamentable bueno mientras yo sigo promoviendo estas actividades importantísimas para vamos a tomar la primera llamada buenos días antes de bueno buenos anunciar. días Franci buenos días habla frías. frías frías el ex -secretario sí. de la... sí. ¿Cómo estás cómo estás hermano frías ¿Qué buenos tal? días frías. gusto de oírte gracias hermano muchas bendiciones para amé. ustedes Amén amé, igual francis sí. estoy viéndolo como siempre Estoy indignado. Estoy igual que tú. Te apoyo 100%. Al padre Rogelio lo han dejado solo las autoridades y su organización religiosa. Lo han dejado solo. Hoy hay marcha en Moca para el padre Rogelio. En estoy de apoyo. No estoy de acuerdo que nosotros tomemos la la en la propia mano con muchas cosas pero debemos de apoyar 200% al padre Moncho Sí. y estoy de acuerdo con todo lo que está pasando aquí en este país Dios mío nos están quitando que, la, la esperanza será que nos van a dejar que nos que no lleve que nos trajo pues. Que Dios lo bendiga, hermano. amén. A mí me trajo Dios, a usted también, también Fría, mucha sí. gente cree en Dios Pero entonces... es la impotencia eso sí. Sí. Y, sí. y es eso Precisamente sí. lo que trato es de Levantar Que el movimiento social De pueblo Con sentido, uh -huh. no con el sinsentido. Uh -huh. Porque cuando recuerdan Ustedes que yo critiqué Que lo primero que le surgió A esos notables supuestos Intelectuales de pedir la renuncia al presidente sin, sin darnos a nosotros una base, el por qué tiene que renunciar o cortar un periodo, en esa forma no, porque es sin sentido no vamos a lograrlo, porque incluso la propia constitución establece que no habrá un referéndum revocatorio de mandato de los electos. Ahora, su accionar va a ir acumulando una serie de aspectos que ciertamente... Por eso está en se, 14%. Por, que ciertamente lo puede llevar a un juicio político, pero imagínate, con un congreso propio, no va a hacer ese ejercicio tan democrático y de tanta madurez que se requiere, y por eso yo prefiero seguir influenciando y tratando de influenciar en la concientización de nosotros mismos. Así es, porque el, el partido que esté de turno va a hacer lo mismo, va a crear su congreso a su favor, llámese del, sea del color que sea, y va a buscar y estructurar Ahora, el, un sistema a su favor. El ciudadano es el que debe empoderarse. ¿Hacia dónde debemos de ir? Empoderarse conscientemente sin tomar ¿Hacia la ¿Hacia de dónde debemos de ir? Así es. Es de crear las bases, partiendo de la elección para que se compongan verdaderamente un Congreso independiente del Poder Ejecutivo. Correcto. Y una justicia correctamente independiente, independiente de nosotros dos. Real independiente. Real bueno, re, sí, Real establece la Constitución el artículo 4. Sí, sí. Usted va al artículo 4 de la Constitución, tanto de la del 10 como la del 15. Y va a encontrar claramente la separación de los poderes, así es, Y es así lo que es, uno aspira. Así es. Bueno, en el WhatsApp nos escribe nuestros amables televidentes el que termina 5130, dice Raquel, soy José Luis del Espino, la mira. Me dice un amigo que la policía, que ellos a veces, los delincuentes, lo tienen que dejar, dice, eh, en la amanecer Suelta. en la noche, si ellos llevan, los llevan presos con una pistola o algo robado. Eh, a ver cómo entiendo esto, y que a las 12 del mediodía, lo el, el día se el, le dan los papeles, algo así. Bueno, no entiendo bien lo que quiere decir, pero ahí está, el amable televidente. Roberto Yoso desde las terrenas, buscad al que hace las desde y el orión, y vuelven las tinieblas en la mañana y hace oscurecer el día como la noche. Es Amos 58, gracias, feliz día para ti también. Orquídea de Salcedo, municipio de Salcedo, manda una postal. buenos días, gracias, Orquídea. Bienvenido, Hidalgo, manda una hermosísima foto, ahí están, gracias por estar en sintonía. José Luis Hernández, de Hermanas Mirabal, nuestro país va en de mala en peor, dice bueno, José, Luis. José Luis. está muy desesperanzado. El lunes santo, el 26... Lunes 26 de marzo a las 6.30 de la mañana será la celebración de la palabra en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Y a las 7 de la noche, retiro para las mujeres. Así que todas las mujeres a participar en la Casa de Belén en este gran retiro. Yo sigo compartiendo así por momento sí. parte de la programación de la Semana Mayor que tiene organizada la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús. Nos vamos a una breve pausa. ¿Retornamos? Nos quedan unos minutitos todavía. Nos vamos a la pausa. Sí. Retornamos con más de una vez.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 Supermercado por venir, la costumbre de vender barato Calle La Cruz, esquina Castillo, San Francisco de Macorís La hermandad de Maús de San Francisco de Macorís Te invita a participar de la presencia del predicador católico Saúl Hidalgo Para que sepan que hay poder en tu nombre, aleluya Con el tema Lucha, Confía y Avanza Este sábado 7 de abril, 7 de la noche En el techado del Club San Martín de Porre Lucha, Confía y Avanza Saúl Hidalgo Animación Ministerio Huellas de Maús Colaboración 200 pesos por persona Ven y participa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 Bueno, gracias por continuar con nosotros y saludos para el PIDIA de la urbanización brugal que está en sintonía con nosotros. Usted conoce esa urbanización. Yo Usted sí. la ha oído mencionar. Hace <risa> de... veintipico <risa> de, ah, sí. de años no de por, ahí. De año por ahí. Bueno, ya nosotros hemos sido visitados en más de dos ocasiones. Ay, Dios, eh, Dios. En mi casa, o San Juan. Pero yo siempre he tenido una actitud eh, muy cristiana. Lo material es recuperable. Sí. Y a Dios las gracia que nos evita enfrentar, porque es lo que uno debe claro, de evitar. Claro. Así es. Bueno, Pero no creo que haya una familia que no le haya tocado poner su cuota de peligro a, a en servicio en de este quienes han decidido dirigir la, la paz y la, y la tranquilidad de nosotros. Y teniendo autoridad que debe cumplir, no ellos están hacen. en su asunto también. Tú sabes que a mí me, me llama mucho la atención lo de Lagrimita en la capital y lo del doctor. Cuidado si fue que él puso a llorar a un, a uno que lo protegía, que era que para no, quien él dio. Es que se pone una lagrimita tatuada aquí por cada individuo que mata. No, ay Dios, pero se bueno, me fue. Se nos acaba no, el no tiempo por hoy, muchachos. ¿Qué es eso? Mañana estaremos de regreso si Dios quiere con otros temas de mucho para ustedes. Buenos días.